Les saludamos en esta hora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues uh, estamos contentos de estar nuevamente por aquí con ustedes, teniendo un tiempo más de oración. Hemos uh, querido escoger un campo como este. Se pues es ve bonito, ¿verdad? Eh, aquí atrás precioso. Veanlo un poquito. Ahí se escucha ahorita un avión. Esperamos que no nos interrumpa mucho. Estamos contentos de estar aquí en el campo, en este espacio lindo, precioso, para poder tener un momento de oración. Y siempre queriendo bendecir a la gente como a todas las personas que están allí en la necesidad de un tiempo de oración. Estaba leyendo hace rato un libro Donde dice el autor Que En la vida a veces hay muchos problemas Problemas del matrimonio principalmente De la economía De la familia Problemas Tan diversos Tan diversos Lo más importante de todo es que Tenemos un Dios grande un Dios fuerte, un Dios todopoderoso Un Dios que es el proveedor de todas las cosas Entonces cuando nos tenemos este Dios que todo lo puede Que todo lo ve Y que es el proveedor de todas las cosas Qué importante es entonces poder ir y clamar, gemir Delante de Él Para poder llevar Alivio Consuelo a nuestras vidas o Entonces, sea, esto es bien importante, cuando podemos, no solamente depender de nuestra propia fuerza, sino depender totalmente del Señor. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, pues, ¿qué, qué importante es que tú y yo y cualquiera podamos estar en esa comunión con nuestro Dios. Ahora, todas las bendiciones, debo declarar, todas las bendiciones, son para los hijos de Dios por eso les decimos muy a menudo que recibamos a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón para que Él sea nuestro Dios para que Él sea nuestro Señor para que Él sea nuestro Padre Celestial para poder ir como hijo papi, aquí estoy esta es mi necesidad si no lo has aceptado acepta en ese momento Dile Señor Te acepto como mi Señor, como mi Salvador Quiero que tú seas mi Padre Y así Tú puedes venir a clamar después Y decirle Señor esta es mi necesidad Esta es mi situación Hazlo Hazlo, si necesitas más ayuda Aquí va a ser eh, nuestra información Para eh, apoyarte en la oración Y vamos a orar Padre Le adoramos le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre en ese momento. Qué hermoso es poder estar así entre la naturaleza, Señor. Recuerdo el pasaje, Señor, donde se habla que puso el hombre en un huerto y que está en la comunicación perfecta con usted. Así queremos nosotros, Señor, estar en esa comunicación perfecta con usted. En esa naturaleza, Señor. Y Padre, mire la condición de esta mi amada. Mire la condición de este mi amado. En este su problema y en esa este su necesidad. Y a ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amado. Tómate de las manos del Señor. Y dile, aquí estoy, Señor. Y le presento esa misitación. Declárasela. la tu, tu situación. El problema de matrimonio, decláraselo en ese momento. El problema financiero, decláraselo en ese momento. El problema de salud, decláraselo en ese momento. El problema con los hijos, con el esposo, con la esposa, decláraselo en ese momento. Hay es una situación ahí de los compañeros de trabajo o los empleados declaraselo Señor, y aquí estoy Padre, vengo ante su presencia, para que se tome control total y absoluto de mi situación, y Padre Santo, en este momento, le pongo sus preciosas manos, para que sea usted quien haga, una obra maravillosa en mi vida, y en lo que está en mi entorno y en lo que está en mi situación. Padre, porque qué no se confía? Su palabra me dice y me enseña que todo lo que yo le pido en oración, creyendo, yo lo recibo. Y por eso yo lo recibo. Señor. Y en ese momento declaramos la victoria, declaramos la bendición. Y a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amada, esa petición que tú tienes en ese instante, en ese momento. Por la fe, recibela. Yo recibo, dilo, dilo. Yo recibo por la fe, mi bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gracias por haber estado conmigo en ese momento. Y te esperamos en el siguiente video. Y permite que Dios sea tu ayuda y tu bendición. Bendiciones.